Aquí sigue habiendo servicio militar, maricón. Sigue habiendo servicio militar, pero aún así, como en tierra, en este planeta, hubo servicio militar, se paró porque no era obligatorio, como en tierra, hoy en día, en muchos países desarrollados, y volvió, porque el país, la región, el mundo, el planeta Q84, se dio cuenta que quitarles el servicio militar obligatorio a la gente, y a la generación Z, la más avanzada, les afloja la mente, y le vuelve débil. Ok, boomer, lo que me va a decir. Ok, pero hay muchas otras cosas que son buenas, sin ser servicio militar, ok, pero también es una pérdida de tiempo, ok, pero tiene puntos negativos, eso lo entiendo perfectamente el problema es que yo no soy el que hizo eso, yo no puse en marcha el servicio militar obligatorio, es el planeta, y te vengo a referir este planeta, a la tierra, a comparar, mejor dicho, y simple y llanamente estoy diciendo esto, ¿no? porque en tierra hay mucho flojo, de más en más se crean cosas, tú lo sabes muy bien, para facilitarnos la vida, la gente gana dinero hoy en día comiendo mierda, y es la palabra, lo siento mucho, antes se gana dinero en youtube, ahora se gana dinero en enchufando, dándole un botón y quedándose a hablar durante cuatro horas sin ningún trabajo, sin ninguna cosa de por medio. A veces, otros sí, otros no. No lo critico, está súper bien, me gusta mucho, pero es la realidad. Nos aflojamos cada vez más, cada vez hay cosas para ganar dinero que son relativamente fáciles de alcanzar y que no necesitan físicamente y mentalmente preparación o fuerza o educación o cultura o experiencia. ¿Me explico? Esto puede sonar radical, pero no soy yo el que lo inventó. Soy solamente el que habla y el que dice que es así Entonces obviamente hay términos medios también en este planeta Hay mucha gente que hace lo mismo que en el planeta Tierra Pero aún así ha pasado y ha vivido una pequeña, un tiempo en su vida Luchando y sabiendo sobrevivir como un animal Que poco a poco en Tierra Y aquí los curanos se estaban alejando de los salvajes que eran De su raza animal Que aquí también venimos de los animales Y se estaba alejando demasiado Entonces el planeta dijo oh, oh, oh, oh, oh. Pongamos las cosas bien En fin Le parece lo más importante de mi punto de vista Absolutamente todo es relativo, de todo, de todo y de todo. Te quiero muchísimo. Un beso.